Palabra a su señoría Gracias presidente. Señor ministro, como usted sabrá, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha condenado a España justamente en julio del 2017 por la vulneración del derecho a la vivienda, por no garantizar una vivienda alternativa a una familia con dos niños pequeños que había sido desahuciada. También lo obligó, a, obligaba al Estado. A presentar una serie de medidas para implementar las recomendaciones que aparecían en ese dictamen. Pues bien, a día de hoy España, España desoye profundamente las recomendaciones en materia de vivienda. No se ha ofrecido ni una sola medida para concretar y para garantizar cómo hacer frente a los desahucios sin alternativa habitacional. Ante esta grave situación de violación de los derechos humanos, le preguntamos si piensa el Gobierno tomar alguna medida para asegurar el cumplimiento de las últimas resoluciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en relación con la violación del derecho a la vivienda en los casos de desahucios sin alternativa habitacional. Gracias.